chingan mucho me decían como que ah, chino mierda como chino oh, mierda? mierda pero la esta casa, y, luego esto, y luego esta y luego esta por eso así no no era cuaipa así dijeron ¡Ey! ¡Ey! ¿Y chino hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola Hoy estamos con unos invitados muy muy especiales y como pueden ver por el título del video hoy vamos a estar hablando sobre sus experiencias y sus vidas en Guatemala y en Venezuela como coreanos Hola, buenas, ¿qué tal? ¿todo bien? Soy Eduardo, me llamo Eduardo, tengo 26 años y viví en Caracas por 19 años ¡Ay, ah, mucho gusto! <risa> <risa> Hola muchacha, me llamo Daniel, vengo de Guatemala y ahí vivo en Guatemala por 16 años creo ¡Un gustazo muchacha. Uh, nací en, en Caracas y viví en Venezuela por 19 años Yo nací en Honduras ¿Honduras? Sí, ¿Qué? nací en Honduras Estaba ahí por dos años Me fui a Nueva York por dos años ¿Qué? Y después me fui a Guatemala ¿Cuál es el idioma en que, como que hablan mejor? Bueno, para mí personalmente español es más cómodo, pero como aprendí todo en inglés desde elementary school hasta high school, uh -huh. entonces como que para mí... Lo, lo mezclamos. Sí, lo mezclamos mucho, es como un... Spanglish. Un Spanglish, por eso. Mi coreano es más o menos. Más o menos. De <risa> hecho, nosotros, nosotros nos conocimos porque justo cuando vine a Corea, fui a una escuela como para aprender coreano, entonces, nos conocimos es? ahí. Recuerdo que los dos, nuestro coreano era... Una cagada. Sí. <risa> Yo prefiero inglés porque fui a un colegio internacional, pero también el español es más o menos también, como que no me importa hablar ajá. inglés o español. Bueno, entonces este video nada no más les voy a decir ahorita que va a haber un poquito mucho de Spanglish. Yo la verdad, para mí fue por dinero ¿Mm? porque o yo también. ajá, porque quería ir a los Estados, pero es muy caro, y sí, sí. Estaba forzado a llegar a Corea. ¿Quería estudiar en Estados Unidos o en Colombia? ¿O en otra Colombia? Parte? Sí. como que de hecho, antes de, de que me fui para Corea, quería estudiar en Colombia porque no quería a Corea, o sea, no quería Pero cuando yo estaba en high school, nunca pensé en coreasas, o nunca aprendí el lenguaje. Yo tampoco. Totalmente, porque pensaba, bueno, yo nunca Aquí. me, nunca me identifiqué con Corea. Sí. Sí. Yo, yo odía yo Corea, la yo verdad. También creciendo. Odiaba yo Corea. También. creciendo oh Tenía God, como ese madre. estereotipo. Cuando era pequeño, en Inter no me gustaba mucho. Porque chingaban mucho, me decían como que ah, chino mierda. Como que, oh, ¿Chino mierda". mierda? Sí, como que eran más conmigo. ¿Sí? Ajá, y me sentía como que me excluían de todo. como oh, que, no. ajá, ajá, de pequeño. Ajá, y no me gustaba ir a. Obviamente. Inter... En la iglesia. iglesia coreana había como que dos grupos, como dos mantos. O sea, los que eran muy coreanos, uh -huh. escuchaban K-pop, hablaban o sea, todo en coreano, sí. y lo, los otros que eran cosas que los venezolanos, coreanos que... ¿También era así en mi iglesia en México? Sí, por eso, era muy raro. Entonces ellos se juntaban todos, todos juntos. Sí. Y yo tenía, tenía a mis amigos venezolanos, tenía, de hecho tenía una novia venezolana. Oh. Entonces me aparté más de ellos porque claro. no me identificaba mucho con ellos. Como que sus problemas no eran mis problemas. Ah. Me sentía más venezolano que coreano, eso sí. Como que yo de coreano nada, nada, nada, nada. Like, literalmente aprendí en mi segunda universidad y cuando fui para el cirugía militar Sí, y no hace sé... 8 años fue pésimo el coreano <risa> <risa> sí, me, me No, pero de verdad es que yo cuando fui al cirugía militar, todo estaba en coreano, todo, todo, todo ¿Tú también fuiste? Yo tuve que ir ¿Me fue fácil? Fácil sí. Porque tuve suerte, no eran culeros sí Como ah, ¿no? que me trataban bien No te preocupes, <risa> Actuaba que no entendía coreano <risa> Ajá, sí, actuabas sí, o. Actua, en, no, actuaba, o, como que sí entendía, ¿sí? pero actuaba sí. más como Acabas que. Actuabas tonto. Ah, como que, ah, perdón, no te entiendo. Te sea el huevo. Yo cuando al principio cuando vine a Corea, aunque era pésima en coreano, entiendes cosas, ¿no? Sí. Pero aún así, como en el banco y cosas así, actuaba más tonta. Dice, como, ah, che es como I'm English <risa> todo el no, tiempo. Dude, Tú has tenido novia latina y novia coreana. Sí. ¿Los dos? Ya. Yeah. ¿Tú? Yo ahorita tengo una novia coreana. He tenido, pero no lo contaría como... O como sea, no serio. Ciudad. Ajá. Porque fue cuando era pequeño, pendejo. Entonces como que... No pequeño, lo... pendejo. Tiene mi novia de Venezuela por como... cuatro años. ¡Wow! Y cuando rompí, fui como una coreana. Y fue como el... el... ¡Shock! El shock. El shock <risa> de la historia. Como que fue horrible. ¿Por qué? No sé, fue muy diferente. Y yo pensé que... Pero creo que lo que pasó fue que hay muchas diferencias en lo que queríamos. ¿Cuál la coreana? Sí, por eso. Pero entonces, como que yo no sé nada de la cultura coreana, como de de baguil, o, qué sé ah, qué. o sea, aniversarios, aniversarios de cada 100 uf, días. Uf, 100 días, que sí que 200 días, 300, un año. Tenemos una, una, una plana en Venezuela que se llama Cuayma. Cuayma. No sabes qué es Cuayma. Cuayma. Entonces, una Kwayma es como una novia que te agarra y como que te, hace, te controla y como que te regaña ¿Qué? era novia, ¿Así? No, no era cuaiba, pero sí era un poco como que celosa La venezolana además como pensaba mucho en lo que yo quería y como que me hacía más... como que era más atenta Ajá. y la coreana además como que yo tenía que ser el que... Todo, todo ah, todo, todo, todo, todo, todo, Y yo soy muy... ¿Malo no es eso? Ya, soy muy lazy, como que soy muy flojo, <risa> como, <risa> más o menos <risa> Teníamos algo, pero... Lo... Nunca saliste con ella. Ajá, era bien como que tímido. Pendejo. Ah, lejos, pendejo, pendejo <risa> era Era buen pendejo. Pero sí, ahorita con la novia coreana que tengo... Ella es como que más open-minded, entonces sí. tiene su lado coreano, pero también tiene su lado como que... Más abierto. Ajá, más abierta. abierta me deja hacer, ajá, sí, sí, sí. Nunca he salido con un kyopo kyopo. O sea, kyopo. Ah, kyopo es como un coreano como expatriado, sea, hay que decir, como nosotros, que han vivido mucho tiempo afuera. Y nunca he salido con uno de ellos porque... Siempre con ellos como me siento tan cómoda, después de mucho tiempo como que me friendzonean. Me ponen ah. en el friendzone porque po nos ponemos tan cómodos. Y ya como que pensamos demasiado como amigos mm. y ya como que no me ven como... No, yo lo que yo estoy sintiendo, porque yo también creo que uh, la razón por que no, nunca salió con un kiopo es porque me siento tan cómodo, sí. es como estar con una hermana. Es como un bro. Un bro, por eso. Uh -huh. ¿Será que es bueno eso o malo? Pues un poquito malo, porque la verdad yo siempre he querido tener un novio kiopo, porque así me entienden más culturalmente sí, y sí, todo. Sí, sí. No sé, es más compatible, o sea, es lógico. Ajá. Sí, pero pero no, o sea, cada vez que estoy con un kiopo, como que y tal vez haya como un, una como sexual tension. Mm. Sí, puede haber, pero románticamente, como que no me ven como, así, como una mujer, creo. Y, no se y, ven como una mujer. No. <risa> y luego, como con los coreanos, coreanos se interesan muchísimo conmigo porque estoy muy diferente. Mm. Oh, no, y como sí, que sí, piensan es que seguro. soy como exótica y que no sé qué, entonces por eso he tenido más novios coreanos. ¿Coreanos? ¿Vos ¿Cómo, cómo, cómo conociste a tu novio? En World DJ Festival Lo vi y me gustó, fui a hablarle, bailé con él y le dije dame tu número Y el primer, y el primer día que nos ah, vimos espera. Pero pues, ¿tú, vos... tú fuiste la que le preguntó Sí de eso, eso es bastante raro, porque en Corea sí. las chamas casi nunca preguntan, no. le preguntan No, pero no en Corea, solo en general las, como que las Pero en casi... Corea creo que tienen un, como más, como una expectación de que los hombres ya. tienen que hacer todo Como que le pregunté a una chava porque a ella le gustaba a un hombre, ¿va? Y de pronto, ¿por qué no le hablas? Que las mujeres no es hacen eso. Ajá, era como que es un man's job. Sí. Y me dije, ¿cómo? ¿qué? ¿Qué? Por el K-Drama y todo eso, siento que es más de que los hombres tienen que hacer todo lo romántico, tienen que pagar por todo. Muchos de mis amigos coreanos dicen que ellos siempre están como pagando por todo, que las mujeres nada más están ahí esperando a que paguen y como que actúan como si están buscando la cartera y luego no lo sacan. Cosas así escucho. En mi primer año. Te preguntan, como tienes novia, tienen raro, te ven como que, ¿what? Si no, no tienes conoce? novia, sí, sí, sí. Como okay, Yo lo notaba no, muchísimo. ¿Cómo viste, ¿Cómo viste toda la vida? Cuando conoces a alguien, es. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Quieres novia? Y aparte, cuando siempre decía, ah, no tengo novio, me decían, ah, ¿no tienes novio? Como si fuera algo malo, que no tenía sí, es novio. Es como que. Es handicap, es como que. Ajá, de, si eres soltero, siempre te dicen, loca. no te preocupes, te vamos a encontrar a un sí, hombre por eso. y yo. Pero no quiero un nombre ahorita, no quiero conocer a nadie. Por ejemplo, lo que más odio es que todos los aniversarios aquí en Corea tienen que ser para los novios Por ejemplo, el Día de San Valentín uh, En sí, Latinoamérica sí, sí. es más como de amistad sí, Pero aquí eso. en Corea es súper raro Porque en Día de San Valentín Creo que es la mujer que le da los chocolates a los hombres oh, Aquí sí, en Corea el, el, el, el, el, el. Creo, creo, creo day, Y después el, tenemos day. un no, White sí. Day en sí, Marzo sí. Que es viceversa El hombre le da chocolates a la mujer Y luego tenemos un Black Day Que básicamente es un día negro Que es solo para los solteros Los solteros y comen... ¿qué? Y comen chá chá chá <risa> es una comida negra sí, básicamente ajá, y, y ajá. Tienen los solteros, porque son solteros, celebran que no tienen novio. <risa> ¿Con qué no se celebran más amistades? Lo que me gustaba mucho de Venezuela es que la gente es más cariñosa. Es como que mm. tienes un pan, tienes un amigo que te gusta bastante. Sí, son más cariñosos. Son más como con el cariñoso. Y también expresan sí. mejor su sí. sentimiento. En Latinoamérica los padres siempre invitan a la familia no, a sí, comer, a cenar, sí. si eres amigo. Aquí en Corea es como... Yo casi no he conocido a los padres de mis amigos. Es, mis raro, es raro, es raro, raro ¿verdad? Ajá, sí. es, es, lo, lo, lo miran muy así como que especial, creo. Sí, como pero motivado. o sea, aunque no sea novio, como que nunca he conocido a los padres de mi amiga, mejor amiga. ¿Lo que oye de Corea? Hay una lista. <risa> lista? <risa> Uf, es, yo para mí es uh, hacer amigos acá. La dinámica de ser un amigo aquí en Corea y en Venezuela es muy diferente. Oh, sí. Como que aquí en Corea, aunque sabes toda la persona, como que estudias todos los días, llega un momento en que si te apartas de esa persona, se siente como que nunca tuviste una amistad con esa persona. Sí. Como que se siente muy chalo, como, sí. muy, como muy delicado. Superficial. Como que hay muchas reglas. No era, un, no era un problema, como que aquí en Corea, ¿de? cuando yo tenía un problema con la tarea, y me ayudaban, como que se sentía como que... necesitamos darle algo. ¿no? Sí, alguna condición, como sí. que hay un peo. ¿En serio? Tenía te, te, te, como una deuda. Creo que, bueno, Era obviamente raro. no estamos generalizando a todos sí, los coreanos, que son experiencias personales. No es culpa de ellos, como que una, un problema de la sociedad. Creo que es muy raro aquí en Corea. Hay como dos lados de Corea que lo que no me gusta de Corea es que son muy hipócritas, la verdad, yo siento que por ejemplo cuando hablamos de respeto es un nivel de respeto intenso que tenemos como los honoríficos y todo eso pero al mismo tiempo so, son respetuosos porque tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Sí, pero la verdad es que no son tan respetuosos Si estás viendo o sea, como no en siente... el metro yeah. respetuosos entre una persona y otra en realidad humanamente o sea no son tan respetuosos que tienes que ser muy humilde en Corea pero a la misma vez son muy superficiales en lo que viene de las apariencias, del dinero, cosas sí. así. Entonces, como que, siento que Corea es un lugar muy, como de dos caras. Les pregunté qué son las cosas que aman y odian y solo hemos dicho de lo que odiamos por como 15 minutos. No, <risa> La verdad es que como coreanos somos felices de ser coreanos. Sí. Son las diferencias de cultura, ¿no? Bueno. No tienen algo que aman de Corea. Hay que, hay que decirles a los latinos no, sí. cuánto amamos a Corea. ¿Cuánto amamos Corea? A ver, se le va a ser difícil. Mm, a ver, a ver, no. A mí de Corea me gusta el... La comida. Está Ay, bueno. sí la comida Comía es bueno. A mí me gusta comida. es bueno. Seguridad y party life, nightlife. De ida a la fiesta. La rumba. La rumba. ¿sí? Corea es un buen lugar para tirar fiesta. Bueno, Qué interesante, de hecho, sí. antes de los corona. dos lados de cómo en Corea son muy conservados, pero en la noche es como totalmente otra sí, cosa. Sí. sí, porque dijimos como 20 minutos de lo que odiamos y lo que no. amamos es la seguridad. Y la fiesta. La comida y la fiesta. <risa> son muy buena onda los coreanos. ¡Ey! Corea es un buen lugar amamos Corea. <risa> es un buen lugar para vivir, yo pienso. No, sí, es para muy vivir cómodo. es chévere. A mí cuando, o sea, yo fui a Venezuela el 2015, creo, o el 16, y andaba en el carro y fui para afuera porque no tenía celular y estaba llamando a un pana y en esa vino una, vino una moto. Con do, eran dos chamas en una moto, se bajaron, me mostraron una pistola y yo, o sea, yo ni siquiera re reaccioné. Agarré mi bulto, se lo tiré y se fueron. O sea, sí, de, lo sacaron así, como que... lo sacaron así me dijeron, hey, hey, chino, no. y de repente yo digo, o sea, yo, o sea, oh, fue, como, fue como un sexo sentido, es como que, ah, ok, me van a atracar uh -huh. boom, sí. vino el man, me, me tocó así, rapidísimo, y se fue. Yo en Venezuela hablábamos, hablábamos de esto con mis, con mis amigos, no, que mi tío la soltaron, que lo secuestraron uh -huh. y tal, es casual, era normal, uh -huh. es como que, como que estábamos sí, aburridos, sí. y es como que, ah, ¿sabes qué, me, qué le pasó a mi tío? Mi tío le robaron, y es como que, ah, sí, a mi tío le robaron la semana pasada. <risa> Ah, te lo robaron en la misma calle. ¿Cuán? Los mismos güeyes. <risa> los mismos güeyes. Fueron bueno, a esta casa luego esa, y luego esta y luego esta. Y aquí sí, en, en, Corea. en Corea. Le dice eso y dicen que. ¿Qué? ¿Cómo reaccionan los coreanos cuando tú dices que eres de Guatemala y tú de Venezuela? me dice a <risa> mí: that in Africa Siempre a mí también me dice: Tú hablas mexican, ¿no? y yo, ¿qué es el mexican? Ya. Sí. No creo que saben dónde está Guatemala Porque siempre sí, me preguntan como que ¡Ah! ¡Es México! ¿Verdad? ¡Ah! Sí, normal? sí Y solo siempre les digo que no ¡Está Pero abajo. enseñales el café Sí, el café Lo que sí me preguntan hasta los profesores en la universidad Me dicen ¡Ah! Ese no es el país donde hay muchas mis universos Y me dicen ¡Están buenas! ¡Son bonitas! Y yo ¡Sí, sí! ¡Claro! O sea, los coreanos Sí, sí están atentos coreanos, De las profesores. venezolanas Todos no saben no es? que las venezolanas son muy bonitas Sí me decía como que ah no este habla inglés, coreano, español y guatemala. Y guatemala. como sí, okay. sí, que cómo es que Sí, que Ya con cuatro, cuatro. No Pero es que o sea, hablamos español, pero tú con tu acento guatemalteco, es sí. chapín.